eh, amigos, nuestras amigas de Barricada TV, les decía nuestra hermana mayor porque es un canal de televisión que transmite tal vez de la primera fábrica recuperada de argentina, el IMPA eh, lo que bueno, no, también nos eh, trae a colación esta amistad en el trabajo de más de una década que tenemos con Barricada Televisión que también pasa en Cartago TV incluso por la TDA eh, el canal 32.1 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros nos encontramos la semana que viene con más repaso de Latinoamérica y también con esta mirada documental, aprovechando que estamos ahora en enero un poco más distendido, más allá de que nada se ha distendido y que todo sea igual, pero uno tiene esa tierna imaginación de que de todo ha, ha menguado, por lo menos intenta hacer fuerza para que frene un poquito en verano. Este, corto y me como los pelones, hasta la semana que viene.